Bueno, estamos con Carlos Polo que es fundador de NTC Solutions que luego nos contará y también creador de Salsa Bastarda, que es una salsa que a mí me tiene enganchadísimo. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, con ganas de, de bastardear, de que nos cuentes muchas cosas. <risa> eh, como te lo decía antes de que grabáramos hoy nos vamos a centrar sobre todo en Salsa Bastarda porque me, me flipa mogollón pero bueno, eh, luego al final hablaremos un poco de NTS Solutions que también es un picharraco interesante y ahí tienes muchos aprendizajes pero antes de todo queremos conocerte un poco a ti como pues como profesional ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llegas? ¿cuál es tu historia hasta que montas NTS Solutions? Pues mira, mi, mi historia fuera de NTS es bastante corta porque yo acabé de estudiar Ingeniería Informática en el año 2000, eh, estuve un par de años en Madrid trabajando en en la división de consultoría de Price que fue comprada por IBM para los más viejos del lugar que se acordarán en el año 2001 y, y estuve, como os digo, en esos dos años entre Price y IBM hasta que por aquel entonces la palabra emprendimiento en España ni, yo creo que ni se usaba estaba había mal empresarios mal visto, ¿no? Incluso. yo no sé si estaba mal visto simplemente que la gente era o empresario o trabajador por cuenta ajena y, y a mí, yo tenía algunos amigos empresarios que siempre habían sido para mí un referente y, y en el 2002 Decidí dejar de trabajar por cuenta ajena y, y monté mi primer negocio y profesionalmente, pues de informático como tal, trabajé un par de años solo o de consultor, aunque después en se he hecho de todo y en Salsa Bastardo también. Y, y la verdad es que no he tenido mucho más background que, que ese que te he contado, ¿no? Vale. ¿Y, y, y cómo se te ocurre crear un solución ¿no? ¿O sea, era un paso directo o, o te, lo tenías en la cabeza? ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió crear otra consultora? Pues mira, mi, mi motivación más que crear una consultora que hiciera algo en concreto eh, era... Montar un negocio. Yo quería ser empresario. Básicamente era eso, ¿no? Pero no tenía muy claro, bueno, no tenía muy claro, es muy es muy amable. No tenía ni idea de, de qué significaba crear una empresa. No tenía ni idea de la diferencia que hay entre una empresa de servicios profesionales o una empresa de producto. No tenía ni idea de, de, ni de financiación, ni de recursos humanos, ni de absolutamente nada. ¿no? Entonces, bueno, pues lo que sí que pasó fue que en el año 2002 cayó en mi mano una IPAC, una que eran las agendas electrónicas que tenían el Windows C incrustado, embebido. Y me di cuenta que se podía hacer software dentro de este tipo de dispositivos y, y la empresa que monté era una empresa para hacer software ahí dentro. Uh -huh. Que no sabía si iba a ser un producto, iba a ser un servicio o qué iba a ser, pero, pero quería hacer software para esos bichos. Joder, o sea, que, que naciste con ese... Y, y Pero claro, ahora NTS no hace ese tipo de cosas. ¿Cuánto tiempo estuvisteis eh, haciendo soluciones para, para los IPAC? Pues eh, bueno, durante los primeros dos años hicimos unos cuantos proyectos. Eh, recuerdo que el, el primer proyecto grande que, bueno, grande, re, representativo más que grande que hicimos fue para Bankinter, Inter eh, un bueno. cuadro de mandos para directivos de Bank Inter que tenían este tipo de PDAs y el segundo que hicimos fue eh, un proyecto para el corte inglés, concretamente eh, para tomar la comanda en las cafeterías del corte inglés. ¡Ostras! Que de hecho lo siguen usando todavía a día de hoy. Eh, entonces, bueno, pues eh, lo que pasó es que de repente apareció Blackberry. Vale. Eh, los, los que seáis más viejos también del lugar recordaréis que en el año 2004-2005 apareció Blackberry en España y, lo, bueno, y en el mundo ¿no? y revolucionó lo que era la movilidad corporativa. Y de hecho hasta el 2009 aproximadamente, 2010... Bueno, en, en market share de, de mercado corporativo llegaron a tener el 51% de los dispositivos. Y ahí hicimos muchos proyectos. O sea, que de PDAs, dos añitos. Vale, no no vale. hicimos más. O sea, luego os metéis en el mundo BlackBerry, que es verdad que esa época el que no tenía una BlackBerry era un pringado. Yo no tenía BlackBerry, me sentía como decía, yo no soy un buen empresario, ni nada, no tengo de eso. Y, y hacéis BlackBerry y, y ¿cuál sería el siguiente paso de NTS? ¿no? Porque 2009, imagino, con el iPhone cambia un poco la película. Sí, a nosotros eh, a nosotros el iPhone nos pilló, digamos, a contrapié, porque teníamos una alianza muy fuerte con BlackBerry y estábamos muy posicionados. Pero es cierto que, que a nosotros a nivel corporativo no nos hizo mucho daño la llegada del iPhone como tal. Nos hizo mucho daño, daño la llegada de los de un software que es poco conocido por el público general, que eran los, los MDMs, los Mobile Device management uh -huh. o Managers. ¿no? Que básicamente la, la solución de BlackBerry, por haceros lo corto, eh, por no aburrir, era una solución que además del terminal y el correo electrónico y el Messenger, que estaba muy bien, permitía a los departamentos de sistemas gestionar el dispositivo de manera remota. Si se perdía un terminal, lo borraban de manera remota eh, y simplemente con que te compras otra BlackBerry en una tienda de telefonía, le ponías un pin y se reconfiguraba automáticamente over the air, ¿no? Entonces, eso era lo, lo más potente y por lo que las compañías grandes al final decantaban por poner BlackBerry, ¿no? Claro. Cuando llegó iPhone o, o Google o Android, no, no, llegaron, no llegaron con ese tipo de soluciones y entonces les, BlackBerry les seguía mojando la oreja, entre comillas. Pero a partir del año 2009, 2010, empezaron a llegar pues, cosas como Mobile Iron, como AirWatch, como Soti. Y esas sí que fueron las que nos hicieron daño y nos hicieron, obviamente, migrar hacia Windows, perdón, hacia Android y hacia iPhone. Vale. ¿Y, y a día de hoy, ¿qué hace NTS? Porque claro, creo que, que habéis superado también hasta esa, esa fase. ¿Qué, ¿Cómo definirías NTS Solutions? Sí, bueno, el, el, al final NTS es una compañía, es un poco aburrida, ¿no? En términos de que hacemos servicios profesionales que, bueno, pues una división se sigue manteniendo, que es la división de movilidad y de aplicaciones móviles. Pero además de todo esto que te he contado de la evolución de aplicaciones móviles, pues hemos diversificado en, en más cosas, ¿no? En el año 2004 cerramos una alianza con Salesforce, que era un, un desconocido en aquel momento y que, y que, bueno, pues se nos permitió empezar a movernos en el mundo del cloud computing, con nubes públicas, CRM inicialmente, aunque también ha evolucionado mucho. Nos metimos en el mundo de los MDMs más en profundidad y, y eso ha derivado en un negocio que es Digital Workplace. Y ahora, por, por sintetizártelo, lo que hacemos es desarrollo de apps, por un lado, eh, Cloud Computing basado en Salesforce, todas las nubes de Salesforce, por otro. Y por último, hacemos tema de Digital Workplace. Puesto de trabajo, gestión de puesto de trabajo, seguridad del puesto de trabajo, etcétera. Sí. ¿Y cómo de grandes sois? Porque lo que digo, sois un bicho. Yo, cuando me contaste números y demás, me, me sorprendió, ¿no? Era Sois de estos under the radar que, que es muy interesante conoceros. Pues mira, somos eh, alrededor de 150 profesionales y tenemos oficinas en Barcelona, en Madrid y en Bilbao. La central está en Bilbao. Y bueno, pues llevamos desde el año 2002, como te decía, y este año haremos alrededor de unos 11 millones de facturación. Toma ya, qué rico. Y muchos dolores de cabeza, imagino también, ¿no? Sí, bueno, al final en nuestro negocio pasa una cosa pasan dos cosas fundamentalmente, que, que tienen el mismo problema en común, ¿no? Y es que tratamos con muchas personas, tanto internamente como externamente, ¿no? Nuestros clientes son personas, aunque estén trabajando para una empresa. Y las personas somos complicadas, en general. Entonces, bueno, pues eh, ese es el, el... Los principales quebrados de cabeza los damos las personas, claro. que tenemos nuestras manías y nuestras... unas leyes un poco complejas en España que gestionan la relación también. Bueno. Pero no, no, estamos para hablar de buen rollo, no de mal rollo aquí. hoy ¿no? eso Partido. es. Eso es. Nos vamos a saltar ahora salsa bastarda, dejamos Venga, eh, algo hecho. de NTS para el final y te digo, y seguramente para algún otro episodio, si te, si te dejas, vamos a hacer que te lo pases bien para que quieras volver. Porque, claro, a, a mí me flipó el día que... Me, o sea, en un Slack que tenemos contándolo cosas que hacías, que hablas de, de salsa bastarda, ¿no? Es un proyecto que, que no tiene nada que ver con la consultoría de Salesforce, con aplicaciones móviles ni, ni demás. Y al final es una salsa picante. Que yo, yo aquí, para el que no me conozca a mi gusto, o sea, yo le he hecho salsa picante y jalapeños absolutamente todo lo que puedo, o sea, a mi casa. Entonces, para mí fue un flipe, ¿no? Descubrí que había una salsa picante española, eh, encima con un storytelling que luego te preguntaré, que mola mucho cuando ves en la web, ¿no? Eh, es La salsa picante de los marineros del Cantábrico, que eso me, me flipa mucho. ¿Cómo se te ocurre a ti, con tu día a día, en un momento determinado, crear una salsa picante para venderla? Pues mira, la, la, la historia es bastante bastante chula porque yo una, una de las cosas que en el hicimos eh, y que no te he contado porque, porque no da no tiempo, sino a todo, fue diversificar el negocio e hicimos un par de spin-offs. Y yo en el año 2011 salí de trabajar el día a día en ETS para, para liderar las spin-offs. Hice una que se llamaba Documents entre el 2011 y el 2014, más o menos, y que fracasó, y que acabamos cerrando, eh, levanté capital riesgo, etcétera, y salió mal. Bueno, y después hice otra en el 2013 que se llamaba Perpetual y que fue un calco, pero la galleta fue más pequeña porque hicimos menos fundraising y teníamos muchas cosas aprendidas y por allí por el año 2016 más o menos finales del 2015 principios del 16 recuerdo que a mí me gusta mucho el picante también y yo me hacía una salsa en casa y, y recuerdo que siempre le decía pues bueno, a mis conocidos, ¿no? Voy a montar una empresa de salsas y tal, de salsas picantes. Y recuerdo que estaba en, en el sofá con mi mujer viendo el hormiguero en un momento de mi vida en la que pues, las cosas no iban bien eh, desde el punto de vista económico, ¿no? Porque pues, me había descapitalizado mucho, había perdido una ventana de oportunidad interesante claro. en mis mid 30s que, que quieras que no, pues es una época potente de trabajo. Y le dije a Almudena, a mi mujer, oye, voy a montar una empresa de salsas picantes y tal. Y ella me miraba atónita, ¿no? Decía, no puede ser posible. O sea, que, que tío, que acabas de fracasar dos veces seguidas, ¿sabes? Que, y tenemos una niña pequeña y hay que, hay, que, hay que pagar facturas y tal. Y bueno, recuerdo que eso para un emprendedor es un no hay huevos en toda red <risa> <risa> Y entonces lo que pasó fue que hice una landing page con el storytelling que conoces ahora. Mm. Si vas a salsabastardot.com lo puedes ver. Y, y puse un botón de pre-order, de reserva. Si nos dejabas con tu tarjeta de crédito, te cargábamos 10 euros y te, y te prometíamos mandarte la salsa en dos meses. Y puse hice un anuncio en redes sociales, concretamente en Facebook, donde, donde puse 50 euros, si no recuerdo mal, a, para que les mostrara el anuncio, que el anuncio era eh, la car que salía de la landing page de la salsa bastarda. Eh, ni me lo había ocurrido ni nada. O sea, era, era un bodrio absoluto. Aparte, yo no soy diseñador, o sea, que te podrás imaginar el jaleo. Y, y bueno, pues en una noche hubo, hubo 100 pedidos de salsa. ¡Ostras! O sea, facturé mil euros en una sola noche. Que, claro, la, la venganza con mi mujer, te podrás imaginar, fue muy dulce, ¿no? Fue, <risa> fue terrible. Y, y bueno, eso, eso fue el comienzo de esas Tardas. Por supuesto no existía ni la salsa fabricada, ni so, solo una receta que yo me hacía para casa ni tenía la SL constituida, ni tenía un permiso de sanidad, obviamente, porque no había tampoco SL, ni yo como autónomo me dedicaba a eso, pero teníamos el reto de distribuir 100 botellines en, en un plazo de dos meses de una salsa que, que ya había pagado, pues eso, 100 personas. Mola. O sea, hiciste eso, cr crowdfunding antes de que se pusiera de moda y todo. Sí, sí. De, además, sin querer, quiero decir, porque fue más un a ver qué pasa, que... Y entonces, con, es, con ese tirón, pues ya decidí montar la salsa en condiciones y, y bueno, pues es lo que es ahora, que sea si una compañía como Dios manda, no una claro. técnica de growth hacking. <risa> Mola. Oye, cuáles fueron los primeros pasos? ¿Cómo llevas esa pues eso, esa receta que tenías tú en casa y, y eres capaz de crear los 100 primeros pedidos, ¿no? la, la, la salsa de verdad que iban los, esos pedidos? Porque entiendo que tampoco es fácil, o sea, suena cualquier... ...los botellines, pero no, no va así. No, no, es, es bueno. Aparte que te enfrentas a una multa bastante potente si haces eso. Eh, porque obviamente tú no puedes poner en el mercado de consumo un, una salsa casera, ¿no? No sé, no se puede hacer. Está penalizado. ¿eh? Bueno, pues el, el problema fundamental que había es que, claro, cuando tú haces una salsa en tu casa... Eh, no tienes en cuenta pues cómo es, digamos, el mercado de distribución de, de un producto alimentario. ¿no? Entonces, yo me hacía la, yo recuerdo que me hacía la salsa en casa con mi Thermomix y la metía en, en, en la nevera y alguna prueba que hice podía estar seis meses y no pasaba absolutamente nada. Pero claro, cuando la dejas ya seis meses fuera al frigorífico, eso fermenta. Claro. Por, por mucho pH bajo que tenga, por mucho eh, vinagre que le pongas... Eh, eh, etcétera. Entonces, claro, eh, eso por un lado es un problema, ¿no? Y, y hay miles de cosas más. De hecho, te diré que de la salsa original que yo hacía en mi casa a la salsa que se hace ahora, hubo como 40 pruebas en fábrica, porque hay que probar fabricando. Para que te hagas una idea, y hay otra anécdota que está muy graciosa... Eh, yo, yo cuando vendí esos 100 primeros pre-orders estaba muy seguro de mí mismo porque yo conocía a un, a un, en la universidad estudié con un chico que su padre tiene una conservera muy potente española y tengo muy buena amistad con él. Y entonces fui a visitarle y le dije, oye Raúl, esto, ¿me podrías hacer unos botellines y tal? Y me dice, nada, sin problema, vente y lo vemos. Y claro, cuando llego allí entendí que cuando él fabrica salsa, la salsa va por tuberías. Entonces, 100 botellines no dan ni para manchar el 10% de las tuberías de la instalación, ¿sabes? Es que ni se manchan. Yeah. Es decir, te tenían que hacer, pues no, no recuerdo, pues no sé si eran 500 litros, por ejemplo, claro, 500 litros en botellines de 100 mililitros son 50 botellines, no, no sé cuántos son, ¿no? 5.000, una barbaridad. ¿no? Entonces, claro, sí, sí, hay, hay muchísimo cambio y entran a jugar factores importantes como, por ejemplo, el espesor que le quieres dar. Eh, el color que quieres dar eh, Los tiempos de cocción, en este caso de los pimientos Pues cambian los colores Pero también, igual te penaliza El color, pero permites hacer Una esterilización y por tanto La, la, la fecha de caducidad es mayor no Entonces hay Hay un mundo, ¿eh? es el botellín que se elegía Es muy importante Porque puedes pasar de, de no poder llenarlo En una máquina, a llenarlo en una máquina Y que, claro, el rellenado manual es un problema Incluso por la salubridad, ¿no? sé, se, se, se llena más limpio si se hace desde una máquina. O el, el, el tipo de, de tapa que tiene el bote, o sea, es muy, muy importante si se le puede hacer el vacío no, o si es de cristal o no. Recuerdo que sacamos una hostelería que era de 400 mililitros, pero como era cristal, en las principales cadenas de hostelería no lo podíamos meter, porque para las cocinas no quieren meter cristal, quieren meter PET sí. para evitar accidentes, etcétera, ¿no? Entonces, sí, sí, es un absoluto mundo que yo no tenía ni idea, porque yo soy ingeniero y, y que me metí de sopetón pisando todos los charcos que había. Oye, ¿cuánto, cuánto te, tiempo y, y dinero te pudiste gastar en esa primera fase hasta que das con la tecla de todo, no hasta que tienes el envase perfecto, la receta perfecta y demás? ¿Te, te compensó con, con esas 100 ventas lo conseguiste apañar o tuviste que invertir mucho? No, tuvimos que invertir algo más el, en, en la legislación española además te penaliza un poco el lanzamiento de este tipo de negocios porque cuando, cuando tú quieres lanzar un negocio de salsas picantes, por ejemplo, si tú fabricas uh -huh. eh, no puedes alquilar un local tres meses, fabricar un lote y después venderlo ¿no? y no puedes hacerlo porque Sanidad tiene, bueno, Salud Pública tiene que hacerte una certificación de que el lugar donde tú fabricas es apto y que sigues, claro, y, cuando tú haces las solicitudes en la solicitud de seguridad social, puede que tarden, en, en el Ministerio de Sanidad, ¿no? puede que tarden una semana o puede que tarden ocho meses. Entonces, eh, si tú estás tres meses solo produciendo pues, y no lo puedes hacer en un choco, aunque tengas yeah. un número de registro, o sea, es, es complicado. Entonces, lo que sucede es que en este tipo de negocios, eh, lo que tienes que hacer es, inicialmente al menos, si haces tiradas cortas, es subcontratarlo a una compañía que pueda fabricar y que haga, en este caso, pues por ejemplo, salsas picantes para terceros o salsas o conservas vegetales para terceros. ¿no? El problema que tiene es que es muy caro y que generalmente hace que no te salga el business case. Entonces, ahí hay un asunto, una pescadilla que se muerde la cola en el lanzamiento. De hecho, mira, siempre hablamos de, en el mundo emprendedor no de aceleradoras, tal. Un lugar donde tiene un sentido brutal el hacer una aceleradora es precisamente en este tipo de sectores. Porque se requiere de una infraestructura previa que un emprendedor, pues, pues tú igual no te puedes gastar. Y lo veo normal, ¿eh? 30.000 euros en alquilar un año un local y adecentarlo para que cumpla los requisitos de salud, de sanidad. Y, y sin embargo, sí que lo puedes hacer en un coworking mm. de este estilo, ¿no? De gastronómico, por así decirlo, ¿no? Entonces ahí sí que, sí que cobra mucho sentido. Y ahora mismo, ya te digo, lo que suele pasar es: pues hay emprendedores que se arriesgan y lo hacen en casa. O, o en Chocos o en una cocina central, pero que están incumpliendo normativa. Y, y hay otros que, que, que pues no lo lanzan o, o lo subcontratan, en cuyo caso lo que sucede, que es lo que nos pasa a nosotros, es que en las fases iniciales no ganas dinero por la venta de ningún botellín, en este caso. Lo que haces es perder. Que en mi caso no me preocupaba porque lo que estaba intentando es comprobar hipótesis de si realmente eso iba a gustar o no. Y ya, pues, en pues, un momento determinado sí que decidimos eh, hacer una fabricación ya más en serio y ahí patadas, una idea, por darte números, ¿eh? Eh, nosotros eh, la salsa la lanzamos con una inversión de alrededor de 30.000 euros. Vale. Bueno, que ya, ya, es, ya es un dinerito, o sea, al final, yo, yo no lo he visto todavía en mi, en mi cuenta junto, entonces lo dices tú, al final hay que tener esa confianza, ya había validado la hipótesis, pero también hay que tener una cierta capacidad de poder hacer esa, esa inversión. De hecho, me pasó, hablando de hipótesis, te cuento una anécdota muy graciosa que estoy seguro que a, a los oyentes les va a encantar, ¿eh? De los primeros 100 pedidos, hubo muchos que eran cerca de la zona donde yo vivo, pues porque el anuncio se les enseñó antes en Facebook a esas personas, me imagino. Y yo entregué personalmente de esos 100, pues no sé, como 30 o como 40 botellines en mano, ¿no? porque quería ver quién era el friki o la friki que me había comprado la salsa sin estar. Y cuando entregué las salsas inicialmente, pues hubo gente que me cerró la puerta y ya está, y no me dijo nada, y hubo gente que ansiosa abrió, abrió el botellín y lo que exclamó fue, ¡Ala! si es verde! Porque la salsa bastarda original era verde. Entonces, yo acuerdo que, que una de las cosas que comenté con, en mi casa y tal es o, o hacemos una salsa roja o, o vamos a fracasar estrepitosamente. Y de hecho, ahora la salsa bastarda está en dos sabores. En verde, que es la original, y en roja, que es una salsa más sencillota, que, que a la gente le gusta más porque en, en este país al menos no tenemos... Entonces, como eso te decía, lo de, lo de validar hipótesis. ¿no? Tú imagínate si ya es difícil... Eh, acertar con, con el producto, si encima tienes que hacer ese tipo de pivotajes y no tienes eh, facilidad para hacerlo porque tienes que subcontratarlo fuera, etcétera pues todavía es más complicado sobrevivir. Claro. Y eh, quería hablar también eso sobre la salsa bastarda original. ¿De dónde viene el nombre de salsa bastarda? ¿Qué historia hay detrás? ¿Y el storytelling este que le has dado? Porque eh, entiendo que hay parte de realidad y una parte de, de historia. Cuéntanos un poquito. A mí me flipa, ya te lo he dicho. me flipa Creo que está muy conseguido. <risa> Pues mira, la marca, la marca y la historia eh, tienen caminos eh, paralelos y, y se hacen a la vez, además. Concretamente, la parte más fácil, que es la marca, le tengo que atribuir el mérito al a diseñador al que contratamos eh, el, el branding, que es eh, Sigor Samaniego, que es un, un diseñador de Vitoria con el que yo había trabajado previamente en alguna startup y, y al que le contraté el branding. A él le gusta mucho el picante. Y, y él hizo un trabajo muy chulo en el que nos, bueno, pues le dedicó mucho tiempo. Hizo un modelado 3D, hizo la calavera, hizo el lettering de Bastarda. Y, y de hecho, eh, Salsa Bastarda fue uno de los tres nombres que teníamos en la cabeza eh, y fue un nombre que propuso Sigurd, no fue un nombre que pusiéramos nosotros. Eh, y, le, pues bueno, decidimos entre los tres nombres finalistas que tenemos quedarnos con ese porque era como un poco canalla y también queríamos llamar un poco la atención, ¿no? Y, y bueno, y la historia, la historia es, la historia es otro rollo. Yo, yo soy un enamorado de, del pitch y de la comunicación y, y, y también de la ficción, ¿no? Y, y bueno, pues eh, queríamos ponerle el apellido del Cantábrico porque pues, yo vivo en el Cantábrico, como sabes, y en el norte, y la verdad es que es un sitio de marineros aguerridos, ¿no? Y, y duros, y le pegaba como muy bien a, a la salsa. De hecho, la calavera tiene un, un gorro marinero, por ejemplo, en el logo, ¿no? Y sí que lo que sí que hay de verdad en el storytelling, porque obviamente es ficción, ¿vale? No, no Pero lo que sí que hay de verdad y lo que sí que está registrado es que los, los balleneros, especialmente los guipuzcoanos, embarcaban sidra en el, en, el, en el barco, ¿no? Cuando iban a pescar ballenas. Daros cuenta que eh, en los que salían a pescar ballenas en aquella época, eh, pescar una ballena era como, como hacer un éxito de una startup buena. Eh, no, no, es en serio, ¿eh? Si volvías con la carga y con el aceite y con la carne y tal. Podías casi, casi jubilarte. Eh, el problema es que el, el riesgo de no volver era elevadísimo, que prácticamente nadie, nadie volvía. ¿no? Entonces, iba a lo mejor de cada casa, como te podrás imaginar, a, a la caza de la ballena. Y además más que pescar a caza, ¿eh? porque allí hasta cuenta la leyenda que hasta se abalanzaban sobre la presa cuando estaba herida, ¿no? Para terminar de rematarla cuando estaba flotando. Bueno, el caso es que eh, ellos embarcaban sidra y la, y la sidra, pues se la bebían lo antes posible porque en condiciones de salubridad, pues eso, como las que tenían, y, y en un ambiente salino, se oxida muy rápido y se convierte en vinagre. Eh, y ya está, hasta ahí la realidad. Eh, el resto del storytelling de la salsa, me lo inventé. Lo que, lo que decíamos es que sí que es cierto que parece ser que en los marineros del Cantábrico había menos, especialmente los vascos, ¿no? menos incidencia a escorbuto porque algo de la manzana quedaba todavía en las hidras, especialmente aquellas hidras tan eh, poco finas que tenían en aquel momento. ¿no? Y, y lo que yo dije es, bueno, pues estos chicos seguro que a ese vinagre le echaban cosas verdes para que no se pusieran malas y para que aquello no subiera, supiera rayos le ponían cayena eh, seca, que no se ponía mala. Y se lo caigan comiendo a cucharadas para evitar el escorbuto, pero les encantaba, que es lo que dice el storytelling, ¿no? Les encantaba porque el picante les hacía llorar. Y en ese momento era cuando aprovechan para llorar de verdad, <risa> extrañando a la tierra no y a sus familiares. Y era... Lo que dice en la botella, es el único momento de la travesía en el que podían llorar sin que los demás pensaran que tenían miedo a morir. Joder, es que es brutal, o sea, es la, es la leche porque te conecta mucho no con al final con cosas del país también porque la mayoría de las salsas picantes que conocemos son de otros países y están muy arraigadas ahí no y, y están muy metidas en ese con sus storytelling locales y aquí has conseguido eso, hacer algo de aquí que cuando lo lees y cuando lo ves dices, ostras, esto es encima de la gente aguerrida española del, del norte de España que iba a hacer cosas guays que ha dicho tú, no, esto como un éxito, pero ahí había riesgo de verdad y no lo que tenemos ahora he chapado porque sí, mola, sí. conecta mucho o sea, yo, yo creo que es, debe ser parte, mi sensación que debe ser parte del éxito porque yo también la gente que luego he ido descubriendo que ha probado salsa bastardas como que, que tiene algo especial en la marca, ¿no? gusta mucho de hecho después, si te pones a analizar salsa bastarda desde un punto de vista más emprendedor analítico y tal, hay una de las cosas que, que a mí siempre me han, especialmente quizás por haber hecho un negocio que escala regular, ¿no? Que es el negocio de los servicios profesionales. Cuando tú buscas escalabilidad en un negocio, y por ejemplo vender conservas vegetales, como es una salsa picante, sí que es escalable, porque puedes producir muy elásticamente. Pero una de las cosas que problema que tiene el crecimiento de ese tipo de compañías es que los márgenes son muy estrechos, o sea, muy estrechos, eh, tremendamente estrechos, infinitamente estrechos, si vienes por ejemplo de otros sectores como el tecnológico, ¿no? Entonces eh, una de las cosas que queríamos hacer o que yo quería hacer era que el valor de la compañía eh, estuviera pegado a activos que tenían más margen y la marca es, es probablemente el más importante de todo. Bueno, claro. ya que has hablado de margen, ¿cuál es el margen de, de la salsa bastarda? Pues mira, en nuestro caso, eh, vamos, te puedo ser bastante franco, ¿eh? en nuestro caso depende mucho, para que te das una idea del poco margen que tenemos, depende mucho de los, de los precios de las materias primas. Hay, hay precios como por ejemplo la cayena seca, que es, un ingrediente, es el principio picante que tenemos, ¿no? la capsaicina de la cayena seca, que, que varían muy poco porque hay, hay abundancia, no hay problema. Y hay otros que dependen de la temporada, ¿no? los pimientos, por ejemplo, si utilizamos pimientos frescos, tanto verde como rojo o ajo, que depende mucho de, de la temporada y el volumen que compras. Entonces, para, para que te hagas una idea también, el problema que tiene la distribución de, de este tipo de, de conservas, en general de todas, ¿no? pero especialmente de estas, que generalmente van no a lineales de supermercados, sino a tiendas más gourmet, etcétera, del PVP que vosotros veis en el mercado de un producto gourmet, aproximadamente el 40% de ese PVP se lo queda a la tienda. Joder. ¿Vale? Si tú ves un producto que vale 10 euros, aproximadamente 4 euros se lo queda a la tienda. De esos 4 euros hay que repartirlo entre 3 jugadores más, que es el distribuidor que vende a la tienda, porque normalmente no, nosotros no vendemos tienda por tienda, sino que hay mayoristas o distribuidores que llevan zonas, que aproximadamente se lleva de lo que queda un 30%. Y el fabricante... Eh, que si no eres tú, en nuestro caso, por ejemplo, otros ahora no fabricamos, fabrica una conservera estatal, no mm. está en La Rioja, eh, se lleva otro 30%. Es decir, del 60% que queda, el 60% es lo que nos quedamos nosotros como margen bruto. Vale. Vale, si haces números, por ejemplo, de un producto de 10 euros, pues nos quedaríamos el 60%, perdón, el 40% del 60%, unos 2,4 euros. Es que nada. Y de ahí... Que, eso es margen bruto, ¿eh? Y de ahí tienes que quitar, pues, eh, pues eso. Si tienes almacén, almacén, nóminas, nóminas, marketing, lo que tengas. Es decir, ganarse la vida vendiendo eh, salsas picantes o conservas vegetales en general te requiere vender centenares de miles de botellines para que tú puedas ganar algo de dinero. ¡Ostras! ¿Y cuánto estáis vendiendo ahora? Si se puede saber, ¿de qué volúmenes estáis? Ah, sí, no, estamos vendiendo menos. Estamos vendiendo alrededor de 60.000 eh, botellines al año. Al año. Vale. ¿Y cuántos sois? ¿Ahora cómo, cómo tenéis montada la compañía? ¿Quién, ¿Quién está en el día a día? ¿Qué personas, qué equipo tienes? Pues mira, ahora, ahora estamos en me preguntas en un momento en el que la situación está regulera, sobre todo porque el coronavirus sí que nos ha afectado también bastante en, en los meses duros. no eh, Pero para que te das una idea, lo que hemos hecho es, es una compañía que la hemos adelgazado muchísimo y ahora mismo lo que hemos hecho es eh, hacer una apuesta por por un mayorista, que lo que hacemos es le vendemos toda la producción a este mayorista y este mayorista es el que después distribuye y, y hace la venta final. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues ahora mismo estamos en una situación cómoda porque no tenemos costes fijos, pero estamos creciendo muy lento y yo creo que es algo que, bueno, pues tendremos que todavía llevar en este modo hibernación hasta que se recupere un poco la economía, porque lo, a diferencia de pues, los supermercados, seguro que habéis visto que han vendido burradas, no, o Mercadona de turno o Eroski, las tiendas gourmet no les ha pasado sí. eso. Entonces, a nosotros nos ha afectado bastante. Oye, y, y claro, esto es lo típico de, te voy a hacer pregunta típica de no tener ni puta idea del sector. Porque, ¿por qué ¿entrar a vender estos productos en un Carrefour, por ejemplo, tiene, ¿tiene sentido? ¿O, qué, o, ¿O cómo se, se reglas del juego que hay que cumplir para entrar ahí? Son, sí, son, son complicadísimas. Eh, mira, para te dar una idea, cuando tú, con, o sea, tú cuando vas... Cuando quieres aparecer en el lineal de un, de un Carrefour o de un Eroski o de un Caprao o lo que toque, o de un Mercadona, eh, te enfrentas a, a un montón de variables que en, que en una venta tradicional pues ni te imaginabas. ¿no? Por ejemplo, que, que te pongan cláusulas por las que si tu mercancía no se vende en un mes, por ejemplo, eh, la retirada del lineal va a tu costa. Es decir, tienes que pagar el coste de retirarlo del lineal y, y de recoger esa mercancía que ya te la devuelven, ¿no? eh, Normalmente, eh, para las marcas que empezamos y que no tenemos una demanda creada, especialmente en productos como este, que son un poco raros, na nadie te va a hacer una compra upfront. Te van a pedir la mercancía en depósito. Y encima te van a pedir, pues, por ejemplo, mercancía para ponerlo en, imagínate, ¿no? Vas a, hablas con el corte inglés y decides ponerlo en hipercores. Igual te piden ponerlo en 30 hipercores. Y tienes que mandar, igual, medio palet o un palet de salsa a 30 puntos diferentes eh, en depósito. Yeah. <ríe> eh, que si no se venden, tienes que retirar del lineal. Eh, o, o te dicen, mira, lo puedes retirar del lineal o podemos hacer una oferta 2x1 a tu cuenta. Es decir, eh, pagas tú el, yeah. la oferta, ¿sabes? No, no, no la paga, el, en este caso, el hipercore de turno. ¿no? Que, por cierto, estoy poniendo ejemplos al azar. ¿eh? En, en, de hecho, nosotros no vendemos en grandes supermercados, que nadie se nos enfade. <risa> Pero sí, es, es es muy duro. Claro, la película cambia cuando tu producto es un producto muy de moda, ¿no? Que, que tiene una demanda brutal o es un producto de marcas muy establecidas, ¿no? O un producto de primera necesidad potente, pues una leche central lechera asturiana. Pues ahí hay menos problemas, ¿no? Porque la demanda está asegurada, hay muchísima rotación, etcétera. En nuestro caso, es por eso por lo que si tú ves prácticamente todas las marcas que comienzan, al menos en este sector... Eh, es, es mucho más habitual verlas como punta de lanza en tiendas gourmet, en gastrobares, en el club del gourmet del corte inglés, por ejemplo, cosas de ese estilo, es muy fácil encontrarlas ahí. Y de hecho el formato con el que pasa de esas tiendas a los lineales cambia también. Es, es relativamente complicado encontrarte salsas en formato cristal, casi todas son pet, hay alguna, eh, pero casi todas son pet. Eh, la, la boquilla es diferente, la fecha dice es diferente. Generalmente están, o sea, o está esterilizado el producto, es decir, lo has podido meter en un autoclave y ha estado, sabes que está esterilizado, o si no, no te lo admiten porque puede fermentar. Bueno, o sea, es, tiene, tiene muchísima complejidad y es muy intensivo en capital. Hace falta adelantar mucha tela. Claro. Juan, es que sí, por, por lo que has ido diciendo, cada paso que ibas contando sonaba eso, a, a mucha complicación. Eh, y de todo esto, al final vendéis, eh, os compra el cliente final, por decirlo así, porque os pueden comprar por la web, yo de hecho os compré por la sí. web. ¿Qué porcentaje compran por la web y qué porcentaje ya va a través de canal de distribución? Pues mira, de, de, ahora mismo es ridículo el porcentaje que vendemos por la web es, igual vendimos un 5% eh, de lo que vendemos eh, en total. Pero es cierto que es porque no le estamos dedicando ni un euro de, de difusión, ¿eh? Eh, y no lo estamos dedicando pues porque de, de momento no, no lo hemos visto necesario, pero es verdad que es un canal que nos da más margen porque nos quitamos toda la intermediación y sí que añade el precio del envío, eh, que nosotros en este caso los cobramos. cobramos no cobramos todo, está subsidiado, pero, pero sí que cobramos una parte del envío. Entonces, bueno, tiene pros y tiene contras también y, y ya te digo, nosotros vendemos poquito de momento. Vale. Y luego del, del resto, tenéis una idea porque imagino que es complicado, ¿no? Pero saberlo, pues, pero ¿deis una idea de cuánto va a restauración o IVA, eh, que imagino que también habrá cambiado estos meses a restauración y cuánto lo compra el consumidor final en una tienda gourmet o en otro punto? Mira, nosotros empezamos eh, bastante contentos con sector restauración, pero es un sector duro porque hay... Eh, hay riesgos de cobro muchas veces, eh, sí, entonces nosotros por ejemplo el sector de restauración lo, lo dejamos de lado, lo aparcamos y, y nos dedicamos exclusivamente a, a tiendas gourmet o delicatessen o, o colmados o cosas de ese estilo. Eh, pero sí que inicialmente hicimos algo. Lo que pasa es que ya te digo, no, no llego ni a ser representativo porque enseguida abortamos ese apartado. Vale. ¿Y, ¿Y es algo que recomendarías tener cuidado en general cualquier nueva marca en, e, en este sector? ¿O es sea, algo concreto de, de vuestra salsa? También un poco para aprendizaje, ¿no? Si hay alguien que esté planteando cualquier cosa gourmet, ¿qué, qué tendría que tener en cuenta a este respecto? Sí, yo, eh, yo por ejemplo, mi recomendación es que en la fase 1 ir a hostelería y restauración... Tiene su complejidad. Yo, yo no lo haría. Quizás con la excepción de, de igual grandes cadenas que, que te van a asegurar, por ejemplo, el pago, pero que igual te aprietan más en márgenes, ¿no? Que, bueno, eso hay que considerarlo. El, el canal de licates en, o incluso la venta directa en la fase inicial es interesante porque no te tocan tanto el margen y, además, no te exigen una capacidad productiva alta. Eh, es decir, que no tienes que desembolsar dinero tan de golpe. Eh, yo creo que es más amable esa cara. Eh, en un paso intermedio sí que puedes estar hablando ya de tiendas de alimentación que no son ton, tan tope la gama, ¿no? O incluso puedes empezar a hablar en restauración. Siempre y cuando se haga a través de distribuidores. Es decir, el que el que vende cerveza o el que vende vino a un bar, le vende porque cobra, ya, ya ha pasado el test ese, ¿no? Entonces, ahí ya te aseguras bastantes cosas. Y después, en un último lugar, para mí está el tema de la gran distribución ya, de los grandes supermercados. ¿Y, ¿Y cómo arrancaste vosotros, más allá de esas 100 primeras botellas que, que vendiste directamente? ¿Cuáles fueron vuestros primeros pasos vendiendo? ¿no? Porque entiendo que también es conseguir que una tienda gourmet venda esto tampoco es fácil. No, bueno, pues mira, ahí, ahí jugó un papel importante uno de los cofundadores de La Salsa, que era un, un amigo, que es Sergio, Sergio Vallejo, que en ese momento estaba trabajando de comercial en otro negocio eh, y que, bueno, pues le di la oportunidad de que se uniera a La Salsa, le gustó y, y bueno, pues fue cofundador conmigo y, y lo que echó fue mucha valentía, eh, pues como, como hace falta muchas veces, dejó su curro, y en cuanto empezamos a tener salsa, se cogió una libreta y su coche y se empezó a patear tienda a tienda. Es cierto que le ayudábamos con growth hacking, con el, con el sí. SEO gem este que creo que tengo, con... sí. el GeoSem, pero, pero fue muy valiente porque se dedicó a, a ir tocando las puertas, a explicar, mire usted, tengo esta salsa nueva y me encantaría que la probara. Y eso fue lo que hicimos inicialmente. Nuestros, y, y, y ahí sí que apoyabas, que eso o, o, te lo quería preguntar. Sí. Esto del Geosen que has comentado, que es, para mí también es el aprendizaje de cómo utilizar el online para vender más en offline. ¿No? Cuéntanos este mm. tipo de estrategias que hacías para facilitar la venta. Sí, era, era, es un secreto que tendremos que matar a todos los oyentes después de haberlo contado. pero <risa> Básicamente era una tontería. Lo que hacía Sergio en algunas visitas, no en todas, ¿eh? en las que considerábamos más interesantes, por la razón que fuera, por porque era interesante la tienda o porque íbamos mal de ventas o como fuera, presentaba la salsa, imagínate, en la tienda de delicates de tu barrio y, y cuando salía me llamaba y me decía, oye, Carlos, le he dejado a esta persona, eh, a esta tienda que está en esta dirección, eh, 12 botellines de salsa verde, 12 botellines de salsa roja y se lo he dejado en depósito. Y le he dicho que lo ponga a vender a este precio y, y si no lo vende, yo entre una semana vengo y me lo llevo. Y no le cobramos nada. Y si lo vende, pues ya si él quiere repetir, pues que repita pedido. Entonces, yo lo que hacía era ponía algo de dinero en, en un anuncio en Facebook a las personas que accedían desde el móvil en pues, 300, 500, un kilómetro a la redonda de esa tienda. Y decíamos, os anunciamos que la salsa bastarda ha llegado a tu barrio y está disponible en esta tienda gourmet o en esta tienda de Licatesen. Y entonces, con muy poquito dinero, como esa segmentación de Facebook hacía que llegara a muy poquitas personas también, me daba para, para que igual 10 de esos, de esos 24 botellines, igual 10 o 15 botellines se vendían en cuestión de dos horas. Entonces nos llamaba el dueño de la Delicatessen generalmente muy rápido diciendo, oye, ¿me puedes traer más? Y ahí les enganchábamos, sí. Y... Oye, bueno, pero, pero hay que ser cuco, ¿no? Para, para este tipo de, de estrategias y que también quiere decir que al final el consumidor final la quiere comprar, ¿no? Porque, porque rápidamente con un anuncio estaba dispuesto a ir a, a donde fuera a comprarla. Sí, es que yo creo que hay, eh, y lo comentábamos antes, ¿no? La marca y el storytelling hacen, hacen que quieras probar eso para ver qué es, para ver cómo es. Más allá de que te guste el picante más o menos. Claro, conecta. Es una historia que quieres probar. ¿Y qué más cosas habéis hecho así? No sé si habéis hecho alguna otra cosita así sí. de, de growth, ¿no? De, de utilizar el, el, el online para favorecer ventas. Pues, bueno, hemos hecho bastantes cosas. Eh, Trabajábamos mucho también con los clientes que nos compraban eh, para conseguir sus emails, para mandarles campañas a ellos específicas. Eh, hicimos algunas acciones con, con youtubers, eh, que bueno, hasta aquí todo, todo tradicional, pero había algunas cosas que, que hicimos que fueron interesantes también. De repente, eh, bueno, pues no, una presentadora de un programa de, del corazón, eh, Nuria Martí, que ahora creo, creo que está en, en Sálvame, eh, bueno, pues puso un tuit con, con que había encontrado la salsa y como estaba a dieta... Pues que, pues que se tomaba las pechugas a la plancha de la noche con las salsas a la tarde y les sabían mucho más ricas, ¿no? Ole. Y que de alguna manera le ayudaba a hacer, a hacer dieta. Y entonces a partir de ahí descubrimos que, que en el sector adelgazamiento, que es un sector muy turbio, por cierto, ¿eh? porque hay chavalas y chavales que están pues con temas de bulimia, de anorexia y tal, o sea, había que tener mucho cuidado. Pero sí que había un sector de mucha gente que buscaba el picante no por un sabor, sino como una especie de medicina. Para ayudarle en sus dietas o porque es cierto que la capsaicina, el principio activo, lo, una de las cosas que hace es que tu cuerpo me, lo metabolice rápido para echarlo rápido. Por lo tanto, normalmente procesas menos calorías cuando comes una comida picante que cuando la comida no es picante. ¿no? Y además genera cierta temperatura en el cuerpo, seguramente habéis sudado cuando habéis comido picante ¿no? y eso hace que, que, pues, eh, que no... Que quemes más, por así decirlo, ¿no? Y entonces, pues hicimos campañas de marketing segmentadas por ese tipo de personas también. Nos hemos hecho. ¿Hay alguna que, que te haya contado que quieras contar en particular? No, porque... a, sobre, a ver, la que más me <risas> flipó cuando contaste era lo del Geosem, ¿eh? porque porque es lo típico cuando cuando lo contaste, digo, ostras, ¿cómo no se me hubiera ocurrido? No se me hubiera a mí ocurrido jamás, pero es lógico, ¿no? El el apoyar, ¿no? Teniendo una ubicación geográfica, el apoyar con gente de ahí. Luego me moló mucho lo de cómo os metisteis en algún concierto, ¿no? eso, eso... Ah, bueno, sí, lo. Lo que pasa es que como en esa era, no era online, pero bueno, tuvo su repercusión online. Una, eh, bueno, a mí me gusta mucho la música y, y bueno, pues, eh, pues que típico conoces a gente que organiza festivales y, y una de las cosas que se nos ocurrió es eh, pues eh, en los festivales intentar vender la salsa a los típicos food track ¿no? que había por ahí donde te comes un bocadillo. Y bueno, pues, pues tuvimos más o menos éxito, pero de repente nos dimos cuenta de que en un concierto, eh, pues de la salsa que le habíamos vendido a los food trucks del festival, eh, pues habían puesto en el camerino de los artistas la salsa. Y todos hacían una foto y la subían a Twitter, ¿no? Entonces decidimos eh, hacer eso, pero de una manera más sistemática y empezamos a ir a festivales donde había artistas más conocidos, especialmente festivales donde pegaba, ¿no? Pues festivales de rock y así, no. que es como, como que pega un poco más, ¿no? Y bueno, eh, pues desde Bill Gibbons de, de los ZZ Top, hasta estar en el camerino de los Guns N' hasta la, la Salsa Bastarda, y con su correspondiente repercusión después en redes sociales, especialmente cuando los artistas pues, la compartían. Joder, es que mola mucho, aparte lo dices tú, pero pues yo creo que para alguien del mundo rock, heavy metal, una salsa así con vuestros storytellings, lo van a querer compartir seguro. <risa> pues sí, sí que hacíamos cosas por ahí. Y, y ya te digo, y hubo... Hubo alguna otra cosa más que no nos atrevimos a hacer, también por falta de presupuesto. Esto es una dieta muy graciosa. El, el transportista que venía al almacén, cuando teníamos almacén, era un heavy que venía con sus greñas. ¿eh? Se llamaba Javi, se llamaba Javi. Y siempre veía cabreado el tío, ¿no? Y, y, uno los, y, y cogía las botellas, las tiraba de mala manera y algún día las iba a romper. Entonces, un día le, le di un par de botellines y... Y pues el tío se fue tan contento, ¿no? Y, y a la, una semana vuelve y nos dice, oye, ¿dónde puedo comprar la salsa? Y dice, no, Javi, no te preocupes, que nosotros te, te la regalamos y tal. Y dice, ¿sabes qué pasa, tío? Que desde que ceno con esta salsa no discuto con mi mujer. <risa> y digo, ¿y eso, Javi? Y dice, pues que me ponen las mierdas de, de pizzas ahí, de estas prefabricadas y tal, que no me gustan nada y lo único que hago es echarle salsa y entonces ya sí que me la puedo comer. Y, y escarbando un poco ahí nos dimos cuenta que, y esto es una cosa cierta, el, el, el momento en el que ...como cuando tú haces deporte... ¿no? ...cuando tú comes eh, capsaicina... O, ...o tu cuerpo entra en contacto con capsaicina... ...intentas expulsarla rápido... intentas metabolizar rápido... ...y para volver a su situación normal del cuerpo... ...pues genera diferentes hormonas... De, que, ...que te tranquilizan, por así decirlo... ¿no? ...y es una, es, esto es ciencia... ...esto no es opinión... ...pero el, el, el cenar picante... ...en condiciones... Eh, ...pues eso, medias... ¿eh? ¿no? ...si te pones el bote entero te vas a morir... pero ...y sin que te dé ardor y tal... ...hace que duermas mejor... Y hace que tengas una, una sensación de, de menos estrés, de más tranquilidad. Entonces, por ahí también había una posibilidad de hacer campañas chulas, pero no, no nos llegó la pasta para, para hacerlo. Pero también promete mucho. Sí, no, yo, yo doy doy fe, doy fe que yo duermo muy tranquilo cuando hace lo picante. Te quería preguntar, oye, para alguien que quisiera meterse en este sector, ¿no? eh, ¿cuáles serían tus tres, cuatro grandes aprendizajes eh, o consejos que le darías para, bueno, para que la entrada fuera un poquito menos dolorosa? Porque pinta ya un sector complicado. Hmm. A ver, yo, yo las cosas que mejor me han salido eh, tienen que ver con, bueno, por supuesto el producto tiene que ser bueno, tiene que estar rico. Si no, apaga y vámonos O sea, los productos que no están ricos son los ketchup eh, de las grandes fabricantes Pero es que ya lo tienen todo hecho, o sea, ahí ya no estás buscando un sabor ¿no? Entonces lo primero que tiene que estar es rico eh, lo, Y lo segundo es que el packaging es súper, súper, súper importante Especialmente si vas a seguir un poco el, el roadmap de entrada que te decía ¿no? De primero con ventas gourmet o venta más compulsiva, regalo, etcétera eh, si, no, si no es atractivo el packaging, no vas a sobresalir para absolutamente nada. De hecho, puede que alguien en una tienda de delicatessen no te ponga simplemente porque desmereces lo que tienes alrededor. ¿no? Y, y lo tercero es que, que se tenga cuidado con el ámbito que tiene que ver con, con sanidad. Vale. Que, que no se incumpla normativa porque las multas son potentes. Con, mira, con, con la conserva vegetal no hay tanto problema porque no la puedes liar muy gorda, pero con la conserva animal hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo. Vale, o sea, más vale prevenir que curar. ¿De cuánto pueden ser las multas? Bueno, yo ya no me acuerdo, pero bastante es más potente. Sobre todo el problema que tiene es que si, si alguien palma, que, que oh, son cosas que pueden pasar, ¿eh? es que las consecuencias pueden ser penales, no solamente económicas. Claro. Entonces, eh, pues, pues pues pues ir a la cárcel. O sea, Así de sencillo. ¿eh? Tener cuidado, tener mucho cuidado. Fíjate, fíjate lo de la carne mechada esta sí. que ha pasado en España hace poco. ¿eh? Sí, Sí, sí, bueno, y no hace, no hace mucho he visto yo también unas partidas de Fuet que, que tenían Salmonelosis o algo así en algún. O sea, bueno, que son cosas que, que incluso marcas un poco consolidadas tienen problemas a veces. Así es. Oye, ¿cuál sería tu objetivo con salsa Bastarda? O sea ¿qué, ¿cómo lo visionas de a qué futuro? Pues mira, no, no lo tenemos muy claro, porque ya te digo, ahora nos pillas en un momento que estamos hibernando un poco, ¿no? Que tenemos pues alguna dificultad, eh, sobre todo porque, bueno, pues no, no podemos crecer que es lo que nos hubiera gustado y entonces estamos esperando a que se recupere. Pero bueno, eh, yo, yo creo que Salsa Bastard es una marca muy interesante para igual una gran multinacional que se quiera establecer en el país, sobre todo por en el sector un poco más gourmet, ¿no? Y que, o que tenga otras salsas si y quiera eh, pues aterrizar por aquí y eso podría pues ser un, un futuro. Y, y bueno, el, el otro futuro simplemente es que sea un, un side project, ¿no? Que, como el que es ahora mismo, que no... No molesta, está muy estable todo. Lo que pasa es que para serte honesto, yo creo que los negocios son como las enfermedades. Mal que no mejoran, peor. Yeah. Entonces eh, quedarse así al atargado es apagarse finalmente. Yeah. Así que no sé, no sé qué pasará. Bueno, estaremos atentos. Yo ya seguiré comprando para para poder ir preguntando. <risa> <risa> <risa> Pues quería aprovechar ahora al final un poco, has hablado al principio varias cosas que tienen que ver con, con emprender, ¿no? Eh, lo primero, y es para donde vale la primera pregunta, eso de que cuando creaste la empresa no tenías ni idea de lo que estabas haciendo, pero nos ha pasado a casi todos, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado que te hubieran explicado o antes de emprender? ¿no? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que has sacado estos años? Bueno, he sacado, he sacado un montón. De hecho, en, en, se lo he contado muchas veces a la gente. Yo, yo escribí un libro que es el de este, Los canallas del cuarto cuadrante, donde hablo de emprendimiento desde el punto de vista del fracaso. De, pues he tenido la mala buena suerte de haber fracasado dos veces, de, de maneras diferentes además, y aprender muchas cosas. Mira, yo, yo empecé a entender el emprendimiento bien cuando fui a, a Babson en, en Boston a, a estudiar un posgrado. Bueno, fue, fue un curso de posgrado, no fue un posgrado oficial, por así decirlo. Y, y me dieron una serie de claves en las que nunca había caído como tal y me di cuenta de que eran críticas. ¿no? Y probablemente la más crítica de todas sea un concepto que ellos llamaban el affordable loss, que es cuánto te puedes permitir perder. Yo estoy, estoy cansado y, y me genera hasta, bueno, ansiedad, tristeza y a veces hasta rabia Ver, ver pues las típicas tiras cómicas o los típicos dichos de hay que perseguir tus sueños hasta el final o never give up o cosas de ese estilo. No, no, es que, a ver, cuando para ti emprender es un juego no pasa nada, pero yo conozco emprendedores que han perdido todo su patrimonio emprendiendo y, y que se han ido a vivir con los suegros. Y que han perdido dos casas que tenían, que hipotecaron para poder hacer una ampliación de capital y que después salió mal. O sea, el asunto no es, es poca broma. La, la normativa española, que bueno, creo que algún partido político ha intentado cambiarla, ¿no? Pero no favorece segundas oportunidades. Cuando tú como administrador la lías gorda, tienes que hacer frente a la que has liado con tus bienes presentes y futuros personales. Entonces, el, el establecer líneas rojas al principio del proyecto y decir, mira, puedo llegar hasta aquí, qué es lo que me puedo permitir perder. Y a partir de ahí lo dejo, esté como esté el proyecto, para mí ha sido la, la, el aprendizaje más valioso. De hecho, en perpetual, en perpetual, yo tenía al Banco Sabadell en el capital de la compañía, que entró a través de, de Startup 10, y recuerdo que en, el, que en el hubo un consejo en el que dije, mira, vamos a darnos de plazo hasta este día para conseguir esos objetivos, y si no, cerraremos. Y cerraremos porque y cerraremos ordenado, porque no quiero hacer un concurso a acreedores. porque... Y recuerdo que hubo cierta perplejidad en el consejo. Pues porque la gente, incluso gente que está en el Venture Capital no y que no estaba tan acostumbrado a, a poner una línea roja tan clara. no Porque claro, Yo venía de haber fracasado con Documents y, y tenía muy claro que, que hay unas líneas rojas que no se pueden cruzar. Y no son solamente económicas, eh son también de ventana de oportunidad personal, de, de erosión de, de tu matrimonio o de tus amistades o de tu tiempo personal. Hay muchas cosas que hay que, que hay que cuidar y, y ese para mí ha sido después hay muchos no el tema del in startup y de y de pivotar rápido y de enamorarte del problema y no la solución pero si tuviera que destacar una, el affordable loss, la pérdida permitida. A mí, a mí me parece brutal porque yo coincido ahí, porque yo en mi entera de empresa Brainsins es algo que, que dijimos mil veces mi, mi socio y yo, pongamos estas líneas y luego no las cumplimos y fue parte de, de un poco del de, de saco que te llevas a la cara del emprendimiento, las, pues, pues eso, ¿no? las deudas adicionales que te llevas y que te hacen que remontar sea más complicado. Yo creo que, que estoy contigo que hay como un, un exceso de venta de, de te la tienes que jugar y demás porque a fulano lo hizo y fíjate que, que luego ganó muchos millones ya pero es que el 90 y pico por ciento de las veces no vas a ganar millones. No sé. entonces tiene, tienes que ver qué pasa si eres capaz de sobrevivir a esa situación cuando, cuando lo, pasa lo más normal que es que te vayas con de bruces que es lo normal Oye, de, de documents y perpetual eh, en cada uno de ellos ¿Cuál, cuál fue el principal fallo? ¿Documents? O sea, ¿en qué la, eh, aprendiste de ahí? Joder, Documents fue... Eh, siempre me hacen esta pregunta y, y me resulta muy fácil contestarla porque, eh, bueno, pues cuando yo cierro Documents eh, y en el consejo decidimos presentar el 5bis, el preconcurso a creadores y, y porque teníamos una deuda con Enisa que no podíamos devolver y tal, eh, recuerdo que, claro, yo había empujado mucho y me había hecho muy pesado con la prensa española y... Y, y claro, les decía que me publicaran, les mandaba notas de prensa, les perseguía y, y me habían sacado pues casi en prácticamente en todos los periódicos ¿no? del país. Claro, eh, cuando ya ven que no se cumplen las cosas que les decían los periodistas, pues interesan también por la otra noticia, ¿no? Porque el cierre también es una noticia. Y recuerdo que yo tenía mucho miedo de la erosión personal que me podía producir el, el cierre de documentos, ¿no? Porque si lo hubiera hecho al revés, es decir, si hubiera fracasado con NT, si hubiera tenido un éxito con Documents, el fracaso pesa menos. Pero cuando el fracaso viene al final, como que pesa más, ¿no? Es como, ostras. Total, que yo me acuerdo que hice una nota de prensa y, de hecho, llamé a, a unos cuantos periodistas que se habían portado muy bien conmigo y les dije, oye, que sepáis que en el blog vamos a publicar que cerramos, creo que era un jueves a las 12 de la mañana. Lo digo para que estéis atentos porque por si lo queréis publicar, ya que me habéis estado preguntando cómo estamos, ¿no? Y en ese blog hice un post-mortem ya directamente. Entonces, contestando a tu pregunta El principal problema de, de Documents eh, Que está reflejado en ese postmortem Pero el blog de Documents debe estar por ahí todavía pululando eh, Fue que yo me enamoré de una solución No de un problema Y yo hice un producto acojonante En el que me gasté 400.000 euros en hacerlo Y que cuando lo saqué al mercado El mercado me dijo que Va, mm. sí, facturábamos Como 12.000 eh, euros eh, Recurrentes al mes Pero es que teníamos unos gastos de 60.000 y, y eso no era... Entonces, en Documents no fui nada lean. Eh, las hipótesis que quería valorar, me gasté muchísimo dinero en valorarlas y las podía haber validado pues, con cuatro duros, probablemente, con productos mínimos viables mucho más potentes. Y ese fue el principal problema que tuve. Y con Perpetual fue otro. Con Perpetual, el, el principal problema que tuve es que no encontré un modelo de negocio chulo. Perpetual parte es una idea, fue una aplicación que se llegó a descargar dos millones de en dos millones de ocasiones y que teníamos 200.000 usuarios diarios activos, que son una barbaridad, eh, pero que no tenía un modelo de negocio claro, o sea, no sabíamos muy bien por qué cobrar y ni teníamos un crecimiento tan brutal como para convertirlo en un activo que alguna compañía quisiera y por lo tanto nos asegurara un éxito, ni teníamos un modelo de negocio. Entonces nos quedamos ahí en, en tierra de nadie ¿no? y al final pues la cerramos. Bueno, mejor cerrar a tiempo que no ahogarse ahí sí. hasta la muerte. Fue un cierre ordenado, no se dejó ni una sola deuda, eh, ni una, eh, ni en ISA, o sea, nada, ninguna. Que yo creo que soy de, de los pocos emprendedores españoles que ha devuelto un préstamo completo en ISA. No es broma, eh. Bueno, habrá más, pero, pero que yo puedo decir que deja uno sin devolver y uno, y uno que lo he devuelto íntegramente. Pero, no, habla, hablando en serio, el, el, es que un cierre ordenado es... Es mucho mejor de lo que parece. Un cierre desordenado. Es que solamente, y esto eh, de verdad que solo lo puede decir la gente que pasa por ello, el desgaste personal que tú tienes cuando haces un cierre desordenado es muy alto. Sí. O sea, no las cosas no son gratis eh, a nivel personal, a nivel marca y tal. Sí. Pasan factura y la factura es grande, sí. además. Y además tardas mucho tiempo en cerrar eh, o sea, y, y no tienes el control del tiempo. Es, es, es, es muy complicado. Oye, con todo esto, ¿volverías a liarte la manta a la cabeza y a crear <risa> otros proyectos de este tipo? Sí, pero mira, has dicho una palabra que, que no, si yo vuelvo a crear otro proyecto, no es side, vale. es, es proyecto con mayúsculas y si no es que invierto, que lo he hecho en algunas ocasiones, ¿eh? Vale como Business Angel, pero si, si vuelvo, este este proyecto de Salsa bastarda lo hice en, en, también porque eh, mi mujer que trabajaba en, mi mujer trabajaba en el departamento de logística de Eroski, pues eh, que quería hacer un cambio de aires, no entonces esto pues fue una cosa que en un momento determinado pues creía que podía ser una salida para ella, que después no lo fue, pero eh, bueno, pues fueron también esos, esos motivos eh, subyacentes los que estaban por ahí. A día de hoy, ya te digo, un side project no creo que haría. Haría o un proyecto normal o, o invertiría como business manager. Vale. ¿Y, ¿Y tienes algo en mente o, o simplemente vas a dejar de fluir? <risa> sí, tengo... Mira, lo que pasa es que tengo en mente... Yo tengo un cuaderno con ideas por ahí que voy apuntando y que de repente las miro y me parecen horrosas casi todas. Y, y de las que cuando pasa el tiempo no me parecen tan horrosas las rescato y tengo un par por ahí que me gustaría que alguien hiciera. Pero, claro, imponerle una idea a un emprendedor... Ya de por sí no es una buena idea, ¿no? Se, se, se tiene que enamorarle. Entonces, bueno, abierto 100% a, a poder hacer alguna inversión a título personal si llegan proyectos interesantes y, y quién sabe si algún día pues mis deberes de NTS ya no me necesitan. Y el por crear algunas de esas ideas nuevas, ¿no? Quién sabe. Bueno, ya, ya para acabar, eh, y ligado un poco con, con NTS, cómo, cómo convives, ¿no? Cuando tienes una empresa ya tan grande como NTS y montas unos proyectos como Documents o Perpetual, que, que eh, durante ese tiempo imagino requerirían mucho porcentaje de, de tu tiempo. ¿Cómo es esa, esa convivencia? Y si tiene sentido, ¿no? Más allá de que hayan funcionado o no, eh, si tiene sentido crear desde una consultora spin-offs de este, de este tipo. Pues mira, las spin-offs las creamos precisamente porque hacer el producto dentro de una compañía de servicios profesionales nos resultaba complicadísimo, porque teníamos que financiarlo, porque el problema que también tiene cuando estás dentro de una compañía que va bien, el hacer una inversión de, yo qué sé, 200.000 euros en un producto nuevo… Te penaliza la cuenta de resultados. Y eso penaliza, pues vas a un banco a hacer una renovación de una línea de descuento y te dicen, oye, ¿y esta inversión que has hecho aquí cómo está? Porque igual va mal y la tienes que aprovisionar, porque es una startup, ¿sabes? No es una inversión en bolsa, que también puede ir mal, pero es que todavía puede ir peor. Entonces, tiene tiene muchas complicaciones. Tiene complicaciones el tipo de perfiles que tienen, porque son diferentes. Los salarios son diferentes. Probablemente los horarios sean diferentes. Eh, los skills son diferentes. Es decir, una persona que es muy buen consultor puede ser un mal pro manager y al revés, ¿no? Entonces, eh, pues, al final, la única manera que vimos de hacerlo era hacer spin-offs y yo dejé de trabajar en NTS. O sea, no trabajaba en NTS ni un minuto. Iba a los consejos mensuales o, o bimensuales cuando tocaba pero no trabajaba y yo soy persona que cree que es montar una empresa es full time yo vale. lo otro es invertir. Claro. claro, tienes muy claro el... ¿Y, y NTSN se resintió o, o, o ya estaba suficientemente madura como para que fuera capaz de seguir su rumbo? Bueno, nos resentimos, sí, pero no, sé, no, te, no me atrevería a decir por qué, porque justamente eh, yo salgo en el 2010 y en el 2010 es cuando a nosotros nos aprieta la crisis que empezó en el 2008. Entonces, no sé si parte fue por mi salida o, o fue por el mercado que se contrajo y nos con, nos pilló a nosotros también. No te sabría decir por qué. Vale. Pues nada. ¿Di, di, ¿Ibas a decir algo? No, sí. Lo que, lo que iba a decir es que lo que sí que, sé, lo que, sí que me resultó muy gracioso, que por si sí es un aprendizaje que a alguien le interesa. ¿eh? Yo cuando estaba en NTS en el 2010 llamaba al teléfono a Cios, que me cogían el teléfono de empresas grandes, y esa misma persona que era yo, cuando le llamaba desde Documents o desde Perpetual, no tanto. O no. Yeah. <risa> es decir, que, que una de las cosas que sí que pasó fue que, que no eres lo mismo, pese a ser el emprendedor, ¿eh? Eh, no eres lo mismo dentro de una organización que tiene una marca yeah. que fuera de esa organización. Bueno, Entonces, eso es, hay que tener cuidado con eso. Sí, por, por otro lado mola porque porque en NTS habéis conseguido desde hace tiempo que la marca de, de NTS sea más grande que la marca del propio emprendedor. ¿no? Que yo creo que es uno de los problemas en los primeros años, que llega un punto que tiene mucha dependencia. Totalmente, sí. De hecho, es, es un error, bajo mi punto de vista, el, el que una empresa sea una persona. O varias, ¿eh? me da igual. Una empresa tiene que ser una empresa. Había una frase que yo la empecé a entender cuando ya empecé a cumplir años, pero eh, que me dijo un empresario que ya falleció, que, que me recuerdo de aquí a, a Pachilla Yaguno, que, que solo entendí, ya te digo, cuando era mayor y que él me decía, eh, si trabajas mucho, Carlos, no vas a tener tiempo para ganar dinero. Y a mí me hacía mucha gracia por la por la contradicción, no por la paradoja. Pero realmente la frase es mucho más profunda. Cuando tú tienes una compañía que no te exige estar en el día a día, has conseguido hacer una compañía que tiene market fit, que tiene inercia y que encima está lo suficientemente sistematizada como para que alguien que no la ha creado la pueda llevar. Y eso es muy jodido de hacer. Es muy complicado. También es verdad que cuando consigues eso, eh, eh, lo consigues hacer y suele tener reflejo en la cuenta de resultados. Es decir, te va mejor. Ya joder, pues nada, me dejamos para otro día si te dejas, porque sí, sí. Eh, a mí me ha flipado todo lo que has contado El más adelante hablamos de NTS, cómo lo habéis hecho crecer y cómo has conseguido ¿no? el, el que esté todo sistematizado para poder abandonar el día a día y que, y que siga su rumbo, yo creo que ahí hay otro vale. podcast de puta madre <risa> Vale, pero os contaré cómo no lo he conseguido todavía aunque estoy en camino de... <risa> bueno, el, el, el camino, hay, hay muchos que estamos todavía muchísimo más lejos y que, y que hay muchos learnings que, que sacar. Carlos, muchas gracias por compartir tanto y me lo pasa genial. Que larga vida, salsa bastarda. Gracias, así sea. Un abrazo. <ríe> chao, chao.